Fue apresado por miembros de la Policía Nacional en el sector Los Mina del municipio Santo Domingo Este, un hombre que ultimó a tiros un nacional haitiano en el municipio de Tenares. Se trata de José Luis Martínez alias Aníbal Otumbito de 40 años, quien admitió haber secado la vida del extranjero identificado solo como chiquito. Este hecho ocurrió en las proximidades de un punto de venta y distribución de drogas en el distrito municipal Blanco Arriba el pasado 19 del mes de septiembre. Tanto el provenido como el arma se encuentran en poder del Ministerio Público para fines correspondientes. Yo lo maté. ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué fue que pasó? ¿Qué? Él me iba a matar a mí. Él me jaló la pistola, y yo me encañonó, no, yo se la quité. ¿Es cierto, ¿Es cierto que usted estaba en un punto de droga? Sí. ¿Qué fue que pasó ahí? Eso mismo que me jaló me la me la madre por malo y punto. dónde te pasó la policía? Ya me entregué en la capital. ya tuviste tú fuiste huyendo, tú viste huyendo a, a, a la capital. Te empezaron allá. ¿Por qué tú no te entregaste de tu, de tu voluntad? ¿Por qué entregando. <risa> NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.